Ok, hola, estamos adentro del nido de pájaro con mi amigo Alex, y estamos... estamos viendo, estamos desde arriba, viendo la vista general, es increíble estar dentro del estadio, es realmente impresionante, no me imagino el estadio lleno en un concierto, es ser wow. Ahí se puede subir todavía más arriba, de hecho Gonzalo está subiendo ahí, está lo más arriba, pero es, es increíble. Mira ahí como saluda Alex, pero bueno, ahora el estadio está lleno de nieve y es como un parque de juegos de nieve. Y se ve muy entretenido, pero es ver el, el nido de pájaro por dentro es, es alucinante realmente, yo no soy muy fan de los estadios, o sea... No me interesan demasiado, pero realmente vale la pena. Es mucho mejor haber conseguido las entradas a mitad de precio. Truchamente, pero a mitad de precio. Así que ahí está el nido de pájaro. Por dentro, para ustedes.